Llegamos a Bariloche en una de las mejores estaciones para nosotros, el otoño. Esta es una de las ciudades más turísticas y más visitadas de nuestro país. El día de hoy vamos a recorrer el centro de la ciudad y parte del lago Gutiérrez. ¿Vamos? Buenos días, gente. ¿Cómo están? Nos encontramos ya en la ciudad de Bariloche. Llegamos antes de ayer y trajimos la tormenta, trajimos la nieve, trajimos el frío. El clima está más patagónico que nunca. Pero afortunadamente hoy cambió un poquito la situación. Se siente la fresca todavía. Estamos bastante abrigados. Activamos los borsegos, pero hay solcito. Así que nos vamos a ir a conocer el lago Gutiérrez. ¿Vamos? vamos a Bariloche hace súper súper poquito entonces hay un montón de zonas que no conocemos para el lado del lago Gutiérrez las casas que vimos los alojamientos que vimos claramente es como una zona media residencial eh, una locura y la vista al lago que tienen otra locura más Estuvimos hasta recién en el Lago Gutiérrez con Maui y Noe de Travesía por el Mundo Ellos nos prestaron el dron de las Tomitas que acaban de ver, no compramos uno todavía Y con Tommy y Luli que están también de viaje por acá Ahora vamos a ir a comprar un par de cositas al centro de Bariloche porque esta noche nos juntamos a comer Así que vamos a recorrer juntos un poquito más esta gran ciudad Estamos ahora caminando por la costanera de Bariloche acá está el Lago Nahuel Guapi. bastante difícil encontrar estacionamiento en esta ciudad todos los estacionamientos son pagos para que tengan en cuenta tipo los playones son mucho más caros que los de la calle la calle el mínimo es una hora y está a 70 pesos este lugar es como que tiene siempre estacionamiento así que cuando necesitamos sí o sí estacionarnos para venir al centro nos quedamos por acá Falta un Don Barredora nomás, ¿eh? <risa> wow, <mama. risa> ¡Es buenísimo! <risa> Acabamos de conseguir algo que no existe. Churro vegano y salado. Increíble, solo de verlo. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Relleno de pasta. Mmm, qué lujo, qué lujo. Hace unos días... Me quedo con el dulce. Probamos uno dulce y uno salado. Yo comí el de humus. El de humus me gustó más. Sofi dice que el dulce le gustó más. el churro es dulce. Hay una cantidad de churros increíbles. a tener que alargar una semana nuestra estadía en Bariloche así que vamos a ver dónde vamos a vender nuestras artesanías qué vamos a hacer qué podemos visitar con la perra así que todas las recomendaciones más que bienvenida la puedes dejar en los comentarios y ahora nos estamos por ir ya para la casa de los chicos a comer algo hoy fue un día larguito estuvimos recorriendo un poco el centro de Bariloche ayer también estuvimos paseando un poco por el centro vimos la catedral como wow very big no se podía entrar, no sé si se puede entrar, tampoco lo buscamos Impresionante todo el movimiento de gente que hay, pero muchísimo Y también todo el movimiento de autos que hay, pero un montón Y Una no te se pasó nada. el paso para La gente maneja como muy bélica en esta ciudad en, en toda la ciudad por donde anduvimos, muy bélicos al volante Yo creo que igual nosotros somos luchuares y bien la gente también es re bélica al volante eh, hay muy poco movimiento comparado con las ciudades que estamos visitando ahora, que son ciudades grandes. Mariloche nos sorprendió porque es enorme. Muy, muy grande. Y bueno, gente, si llegaron hasta acá, no olviden suscribirse, comentar, compartir. Son tres cositas que nos salen plata y nos ayudan un montón. Síganos en Instagram, en Facebook, que es donde más contenido subimos. Quedan ahí abajo las redes. Y nos vemos. Y nos vemos en el próximo video. We'll mm -hmm.